y nuestro Tarotita. Bienvenido. Hola, chicos, Hola Saúl. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. bien. Gracias por la invitación nuevamente. No, no, por favor, gracias por venir. Tengo que decir algo del de señor Agustín. ¿Epa? Que eh, nos encontramos. <risa> Muy bien. Sacando los trapitos salso. A ver. Muy bien. A mí me gusta sacar los trapitos salso. Pero voy a hablar a todos ah, bien, suéter, ¿eh? bien de vos. Ah, nos bueno. encontramos bajando es la montaña. Sí. Ay, ah, estábamos todos no, cubiertos. Está o sea, él no, no me veía y yo sí lo veí porque lo reconocí. Le digo, ¿Qué montañera? <risa> Minerva, no sé. No sí, Minerva, ¿Y, sí? oh, yeah. y él estaba con una amiga y... ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien vos? ¿Cómo estás? <risa> <risa> yo hablándole, tratando de sacar la conversación. Bien, ¡Aus! estuvimos, no sé, cinco minutos hablando. Me dice, hablando era, ¿Cómo era tu nombre? <risa> no. Oh, Ay, ¡No! ¡No! Ah. ¡Ay, se sacó el caja! ¿Soy yo? ¡Claro! <risa> <risa> soy yo y aparte, ¿cuánto dudaste en preguntarle? Porque dice que te da cosita cuando charlas con alguien sí, Y dices, ya están ¿Te en Pero Fue muy simpático, ¿entendés? Fue muy Pero muy simpático, yo al bueno. principio era como súper buena onda viste La, la chica que me, que me había encontrado Que estaba con, con Fer, creo que era sí. el otro chico Y nada, yo soy re despistado muchas veces Y, y bueno, me oh, tenía los los anteojos, Estaba toda vestida y bueno me que además me... lo vi andaba <ríe> Dijiste esta chica ahí eh, Que es una rider que ya, me venía era. bajando snow snowboard. dijo <ríe> toda ah, vestida que dijo? Venía rodando rodar Y porque solo estar en Estaba <ríe> <el ball. ríe> ¿Eso era con la tabla o sin eh, la tabla? Sin la tabla no, me iba rodando <ríe> con, con la tabla <ríe> <ríe> señora, Señoras, señores Momento de hablar de elementos del tarot Me gustó este es. tema sí, sí. A ver contáros. Sí, totalmente Creo que es un tema re lindo sí. Porque nos conecta con las barajas eh, tradicionales sí. ¿no? Nosotros por lo menos acá en Argentina estamos acostumbrados a jugar al truco Yo soy un malísimo jugando al truco Yo soy un Portugal. Qué bien, oh. qué envidia. Claro, que <risa> y, claro. y claro, uno dice que, qué conexión puede existir entre el tarot y las barajas sí. tradicionales. Bien, y son justamente los cuatro palos. O sea, si vemos las cartas del tarot, tenemos también los oros, por ejemplo, ¿Oro? como lo vemos en las cartas españolas. Sí. Tenemos el palo de las, de las copas, ah, que sí. también están en las barajas claro. españolas. Sí. Los bastos y también tenemos las espadas. O sea, los cuatro haces claro. ¿no? y los cuatro palos. No. Eh, y claro, hay personas que dicen, autores o historiadores Que dicen de que el tarot es como una combinación Entre los arcanos mayores Que son esas cartas que fuimos sacando poco a poco A lo largo de los programas uh -huh. Con las barajas españolas Entonces es como una combinación Entre dos, eh, dos juegos de cartas ¿no? sí. combinados Y eso conforma el tarot Y uh -huh. es muy curioso que en las barajas tradicionales Quede un arcano mayor, que son 22 Que es el famoso loco el claro. Joker sí. es, eh, es como el único arcano mayor que ha, eh, se ha, que ha eh, persistido, digamos, que ha quedado del tarot. ¿Y qué representa ese? El loco eh, me encanta porque es uno de los arquetipos como más libres. Sí. Es el número 22 o 0. Sí. Eh, por ejemplo, en el tarot de Marcela no se lo representa con un número. Uh -huh. ¿no? Entonces puede, representa cualquier arquetipo. O sea, el loco tiene la posibilidad de, y la flexibilidad de adaptarse a, a cualquier. cualquier carta uh -huh. ¿no? Entonces ponele, yo en este momento me, me siento loco ¿no? del 22 De poder estar en cualquier ámbito ¿no? sí. y sentirme bien eh, y, y disfrutar ese momento presente ¿no? eh, haciendo eso que hacemos Me encantó, hacemos. me encantó, no sabía, no sabía Y además sí. trajiste estas cartas Así es, claro entonces, bueno, este es un tarot muy conocido sí. Que es eh, uno de los más conocidos universalmente Se llama Ryder White Smith ¿Bien? El anterior que habíamos visto Es el de Marsella, Que ese tiene como la base en Francia Sí. Este es más bien, el origen está en Inglaterra Ajá. ¿no? Eh, y lo que tiene Es que es mucho más ilustrado Los arcanos madores eh, Están... Pero siempre es el mismo sentido, digamos, que se le da las, a las cartas. Sí, digamos, cada mazo te va a dar como una, como una pista distinta, ¿no? Sí. Porque está como teñido por el mismo autor que lo creó. Bien, ¿no? perfecto. Eh, bueno, entonces, por ejemplo, los oros, a mí me parecía interesante como ver los cuatro elementos, los cuatro haces, sí. y cómo cada uno representa a un, un, elemento. un elemento, digamos, el oro es la tierra... Eh, las espadas sería el elemento de aire sí. el elemento de los bastos es el fuego y el de las copas que acá no tengo las de bueno debe estar por ahí que las copas representa el agua sí. bien y estos cuatro elementos podemos usarlos nosotros en nuestro día a día como disparadores o amuletos de esas energías por ejemplo si por yo ejemplo, saco tenés esos cuatro, esas cuatro cartas sí. y me toca la tierra claro se toca por ahí te toca la tierra no sí. que yo tengo en mi fondo de, de celular sí. tengo la tierra no el haz este de oro Sí, eh, el, el oro tiene que ver con el dinero y tiene que ver con todas las necesidades más básicas sí. y además eh, el cuerpo físico. Ajá. Entonces yo, por ejemplo, lo uso y lo recomiendo usar también para eh, esto de atraer abundancia. Ah. ¿no? El haz de oro. ¿no? Pero la gente está en casa y decís, ¿cómo, ¿cómo lo uso? Lo quiero usar, pero ¿cómo? Claro. Bueno, o sea, eh, eso, como traerlo, algún decorar tu ambiente, por ejemplo, tu casa... Eh, imprim, podés imprimir la carta o si tenés ah, un mazo de tarot, lo dejás ahí. Perfecto. ¿no? Eh, o el fondo de pantalla, como vos. O de fondo de pantalla, o de, de computadora, puede ser. Me encantó, ¿Y esa abundancia no? en general o solo en el dinero? ¿En todo? ¿Hay abundancia de amor? Sí, abundancia, exacto, en todos los aspect, ámbitos. Claro. Espectacular, espectacular, Agus. Sí. Eh, ¿Y el otro? Eh, bueno, después tenemos el, las espadas, sí. Yo creo que este elemento nos ayuda, ahí tenemos la. ¿Te acordás de la justicia que te ha dicho Amadeo? Sí. sí. Eh, la espada lo que te da es como el discernimiento. O ver algo de una forma objetiva. Sí. Me parecía que iba por ahí. Cuando tenemos que calmar las emociones un poco, ¿no? Y ver las cosas como realmente son y claro, quizás no. No invadidas por, por, por todo el, por, el pensamiento rumiante. Exactamente. Ese eh, para eso sirven las espadas. Uh -huh. eh, además, sirven cuando tenemos que tomar una gran decisión en ah, nuestra vida, ¿no? Como genial. que la espada nos indica que tenemos que concentrarnos en una sola cosa. Claro. Entonces, tomar una decisión Perfecto. Eh, enfocándonos. Au, eh, lo último sí. que recién mencionabas el tema de Francia sí. o el tema de Inglaterra. Uno puede elegir cualquiera y, y ¿cuántos hay o no, son un montón? y. Uh -huh. Sí, tarots, existen miles de tarots. Eh, lo que sí, eh, la mayoría de los tarots modernos que hoy se crean eh, están a partir de este tarot de Marcela y el de Rider-Waite. Ah, bien. O sea, son como los más universales. Claro. ¿no? En base a ellos se pueden desprender otros, sí, pero siempre con la base ahí. Exactamente. Ajá, Ajá. Perfecto. Augusto, queremos agradecer por haber venido. ¿eh? Como siempre estaba tu Instagram en pantalla, si quedaron ahí algunas dudas, aproveche la gente y, y te siga consultando por ahí. Bueno, vale.